Si ¿Sí ven allá, si ¿Sí ven eso que está allá, eso es una heladería. Ok, vamos. Se ha Lo interesante, en la heladería, pues dale. estamos aquí en la calle, una calle normal, con gente normal, haciendo un video normal. Pero esa es una heladería que no es normal. Es normal en Turquía, pero no en tu país. Miren, miren al personaje que está acá atrás. Es un heladero así tradicional aquí de la calle. Vean, vean la calle. Mira lo que pasa con este ladero, es muy chévere. <risa> ah, <risa> Siempre ese chalequito que tiene ahí. Ese es heladero. Pero lo chévere no es el chaleco, lo chévere es el show. Yes. Pero tienes que ver el show, Mari. Es muy bueno, es muy bueno. Quieren con al cliente cómo es el show del helado. Míralo. Ay, ¿qué David. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Si a ti te venden el helado así lo pagas Te pones bravo, te molestas Opa Yo quiero uno, pero es que no quiero que me gane el show Qué mal, ¿cierto? De lo que el señor ¡Oh! se está aprendiendo. Cuando yo era más perfecto, hermano. Yo tengo que pagar Bien. Muy barriga. Es como magia, es como magia, pero, Pero no. Ok. <tose> qué <risa> Ok, ok, no, ese Creo que lo más sabroso del helado es el show <risa> Es muy divertido, pero yo creo que es más divertido que eso lo ha ganado otro, ¿cierto? Porque uno así, como que le ha ganado el show a uno, no tan chévere <risa> Me pedí pistacho porque yo nunca he probado un helado de pistacho Él hace un montón de fuerza pero Esto es ¿tualcito? Tiene mucha leche Yo no sé Yo solamente he comido pistachos helados O sea que esto es un pistacho dulce Que me sabe más a leche Y Vino, ¡Finalmente! ¡Ay, qué buena, Por solo 10 liras Bueno, ese es el, el helado que les quería mostrar el ¡Helado turco! Helado de Turquía Hace rato no se había visto Pensé que el que había visto primero era un disfraz Y okay. que... Pero lo vi, otro vi, otro. Pues estaban en pasivo, nunca los vi en acción. Y ahora que lo vi en acción, claro, esa era la movida con los helados en la caña. Yo no creo que les paguen por un sueldo fijo, yo creo que es por el lado vendido, porque le ponen unas ganas a esa vaina. Bueno. <risa> mega genial, mega genial. Ya sabes, si este video te gustó, no le des like, no le des like. Que te ha gustado es suficiente, ya sabes. <risa>